Hablamos con Boris, que nos trae aquí una cerveza exquisita que a la acabo de probar. Está deliciosa. Ellos tienen la fábrica en Sevilla, ¿no? En Sevilla, en Alcalá de Guadaira. Y empezamos hace dos años. Eh, es una fábrica grande, no como todas estas que están apareciendo últimamente. Es una fábrica grande y competimos con los grandes. Pero nosotros nos dedicamos a hacer una cerveza con la mayor calidad posible, es decir, 100% malta. Eh, ...esas cervezas tostadas, con los toques caramelizados... ...los hacemos con maltas muy especiales traídas de Alemania... ...nos sale muy caro, pero sabemos que la calidad es muy alta. Claro. Eh, bueno, tenemos aquí en botella, pero la tenéis también, por ejemplo... ...en grande, o ¿cómo es en botella esta eh, Principalmente vendemos barriles... ...y los vendemos eh, como 50, 60 euros más baratos que los demás... Y hay mucha gente que nos pregunta... Pues, oye, si lo vendéis más barato es que es peor... Yo siempre digo no. No, no, yo no soy comercial, ¿eh? se nota, yo soy el maestro cervecero, digo no, no, no es peor, simplemente es que vendiendo más barato seguimos ganando mucho dinero, eso quiere decir que si estás comprando más caro estás cometiendo, no sé, un error, tú sabrás lo que haces, entonces eso es los barriles y luego las botellas también las vendemos muy baratas, eh, tenemos eh, tres estilos, la rubia normal digamos que de siempre, una tostada ...con la diferencia que utiliza esas maltas especiales... ...y los aromas atostados se notan... ...y luego tenemos una báltica... ...que es eh, un capricho en parte de los cerveceros de la fábrica... ...es una cerveza fuerte, potente... ...que se bebe muy muy fácil... ...y es muy divertida porque no se nota que tiene el alcohol... ...entonces la gente la prueba se la bebe rápido y les dices... ...bueno y ahora qué, ahora qué, ahora hay que responder... ...la verdad que muy bien... Y son, de verdad, las recomiendo. ¿Dónde se puede poner bueno, un contacto con esta firma, con nuestra, vuestra marca? El que quiera comprarla para esta fiesta o para todo el año. ¿Que eh, contacto? ¿Dónde? página web? Tenemos la página web de eh, cervezasgranvia.com y luego tenemos distribuidores por toda España, la vendemos en toda España. Pues nada, nos quedamos con esta Gran Vía, que es buenísima, y enhorabuena por este trabajo. Gracias. Vale, muchas gracias.